Que bien hemos estado en la zona VIP, eh. Has estado bien aquí a gusto, eh. Venga, coge el casco. ¿Eh? La zona VIP mola, eh. La ambientación es guapa, eh. amigos y amigas del tipo directo del instagram charlie está escogiendo lo que va a desayunar esta mañana desayuno motero desayuno que tiene que ir con cuchillo y tenedor si no no es un desayuno ¿eh? te pongo coca cola muy bien buena lección hemos dejado el chaquete aquí atrás para que no molesten y estamos aquí como... ¿Eh? Como mola el sitio este, ¿eh? bueno, Estamos aquí en la mesa super VIP para los personajes súper importantes. ¡Chin, chin! Olivas con gusto a gazpacho y ajo. Buenas. Buenísimas, ¿eh, Charly? ¿Sí? Voy a comer una. Oh, ¡Chistorra! Butifarra y le va a poner tomatito al pan con un poquito de aceite. Venga, buen desayuno, que aproveche Charlie. ¿Qué, Charlie? Hace calorcica, ¿eh? Ahora. Un poquito, ¿eh? que tiene un parque infantil, ¿no quieres jugar el parque infantil? Ponte aquí abajo, me la a Abadía del Pumbain, recomendado. Un Biker Point, aquí podéis desayunar como Dios manda. Bueno, bonito y barato, relativamente barato. A ver cómo están los patitos. Aquí. Le decimos cua, igual nos responden, ¿no? Qua, qua. Hola, Charles. Sí, uh, se le digo Qua, qua. Qua, tú. Tú. Y tú. Y tú. Venga. Venga va, hace vuelta de calentamiento, ese se ha marcado la pole, que este pato es off-road. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si a un pato le da una GoPro? Vamos a ver. 20 euros 9 litros allá robó